Hola. Vamos a instalar y configurar el gestor de ventanas Openbox. Iniciamos con Linux Debian en el entorno de escritorio Mate. Abrimos Synaptic como superusuario. Vamos a seleccionar cuatro programas o paquetes. Openbox, obconf, TIN2, que va a ser nuestra barra de tareas, y nitrógeno para el fondo de escritorio. En cada caso debemos aceptar los cambios adicionales. En resumen, se van a instalar 14 paquetes, incluyendo las librerías y programas adicionales necesarios. Cerramos Synaptic. Reiniciamos el computador. De nuevo en Linux, en el gestor de pantalla, en este caso GDM, seleccionar OpenBox e iniciamos sesión. Y aquí está OpenBox que en su configuración inicial presenta un fondo completamente limpio y al dar clic derecho nos aparece un menú muy básico. Empezamos a configurar Openbox agregando una barra de tareas. Para esto usamos el programa Tint2 que instalamos al comienzo. Si abrimos la terminal de comandos y escribimos Tint2, nos aparece en la parte inferior una barra de tareas. El problema es que la terminal de comandos ya no la podemos usar más. Y si la cerramos, desaparece la barra de tareas. Ahora. Si ejecutamos tim 2 en segundo plano, es decir agregando el signo ampersand al final de tim 2 al menos podemos seguir usando la línea de comandos. Para que esta barra de tareas quede de forma permanente, debemos crear y configurar un archivo autostart. Desde la terminal abrimos un gestor de archivos como caja o nautilus. Control H para ver los archivos ocultos e ingresamos a la carpeta .config. En esta carpeta debemos buscar otra carpeta de nombre OpenBox. Si no aparece, como en este caso, la creamos. OpenBox todo en minúsculas. Ingresamos a OpenBox, creamos un archivo vacío con nombre AutoStart, de nuevo todo en minúsculas. Abrimos AutoStart con un editor de texto sencillo, como gedit o pluma. Importante, no se debe abrir con LibreOffice. Y escribimos la línea tint2 espacio ampersand. Guardamos y salimos. Cerramos la terminal de comandos. Clic derecho y exit para cerrar la sesión. Al iniciar nuevamente la sesión, vemos en la parte inferior la barra de tareas y algunos mensajes como aquí, que dice que ya se estableció la conexión de internet. Y eso es todo por esta parte. En el siguiente video vamos a mejorar la apariencia de Openbox, añadiendo un fondo de escritorio y configurando la barra de tareas.